Independientemente de eso, el grupo tiene aproximadamente 20 años de formación. El único que ha quedado de sus inicios he sido yo. Pero bueno, hay gente joven como Julieta Gavilondo, que recientemente ha sido mamá y no está. Y bueno, mi ingeniera Corvino, que está ocupando tareas de coordinación ahora, pero también pertenece al grupo y sigue investigando. En este momento nos encontramos en el calpón de fruticultura. Nosotros compartimos este galpón y ellos tienen la máquina de esta tamañadora, que es una tamañadora chiquita, eh, casi experimental, se compró hace varios años con bastante esfuerzo y eh, se utiliza para medir, eh, para tamañar la fruta que viene de los ensalos. No necesitamos una tamañadora grande, es una tamañadora casi exclusiva para ensalos también acá, se al fondo van a ver las cámaras que esas ya son de post cosecha del grupo nuestro que eh, son donde guardamos la fruta para los distintos ensayos son cámaras chiquitas, modulares las temperaturas que nosotros manejamos son de 0 hasta 44 grados hay tratamientos que hemos hecho de duraznos de 40 grados 44 grados muchos de ellos para eh, promover el estrés dicen que el estrés por calor es lo mismo que el estrés por frío entonces le damos por calor y solucionamos el estrés por frío cuenta la leyenda pero no es tan así eh, entonces tenemos ensayos, depende de la fruta es la temperatura a la cual nosotros almacenamos durazno, la temperatura ideal 0 grados batata 13 grados tomate 12, 5 depende del grado de madurez del tomate eh, y nosotros Muchos ensayos también los hemos realizado con atmósferas controladas, o sea, para retrasar la madurez de un fruto, que es nuestra función fundamentalmente, es cambiar la atmósfera, sacarle oxígeno, agregarle dióxido de carbono o nitrógeno y de esa forma el fruto, en lugar de durar 10 días, 15 días, puede durar hasta 30, 40. De hecho, la manzana es el mejor exponente de la tecnología de post cosecha. Se cosecha enero-febrero y dura todo el año en cámara. No siempre tiene el mismo gusto, pero bueno, también nosotros en eso tenemos algo que ver. Si me siguen...